ser de tu mañana al sol subir alto poco a poco amanecer en otra realidad sabiendo que estoy despierto mil colores Resplandecerán y la belleza de muchos reaparecerá subir alto poco a poco verlo todo desde otro lugar como ese pajar Mañana el sol. Subir alto para verte de verdad. Perspectivas para entender lo que hay detrás. Para verte, para sentirte, para sentirnos de verdad. Amanecer en otra sociedad, sociedad, sin hablar de blanco y negro. Somos una misma humanidad y merece cada uno una oportunidad, una oportunidad. Todo desde claro. otro lugar Como ese pájaro loco